Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a quienes van llegando a las 8 en punto felicidades para quienes empiezan hoy las vacaciones de invierno en algunas jurisdicciones qué bueno Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo especial para quienes van llegando y todo mi cariño, todo mi reconocimiento a quienes están participando de la actualización académica en Tecnologías Digitales y Educación del Instituto Nacional de Formación Docente, en cuyo marco estamos llevando adelante estos vivos todos los días a las 8 de la noche puntuales de Argentina en esta primera galaxia hola cómo están tanta gente querida de tantos lugares diferentes del país y de los dos niveles primario y secundario y también por supuesto a las y los colegas que nos acompañan de los otros niveles la veo por acá a la coordinadora de todo este proyecto de actualización, Verónica Weber, Verónica, terminando ya esta primera semana de este módulo 1, felicidades para vos también y para todo el equipo. Quiero cerrar la semana con un también una aproximación conceptual a otra categoría de análisis que construí hace tiempo que tiene que ver con las prácticas de la enseñanza. Y acá quiero hacer una especie de subrayado. Este tramo del camino tiene que ver con pensar, por supuesto, las tecnologías digitales y como ya venimos sosteniendo sus atravesamientos epistemológicos, sociales, culturales. Pero quiero con mucho énfasis insistir en que lo que nos importa en nuestra mirada de docentes es el objeto práctica de la enseñanza. Y eso amerita una construcción teórica de tipo didáctico. Y hoy voy a hablar de una categoría didáctica que, como les decía, construí hace un tiempo, también desde el trabajo de investigación. Esta categoría es la de enseñanza poderosa. Ayer les decía que la inclusión genuina es una categoría que fue construida mirando, buscando, identificando prácticas interesantes atravesadas por las tecnologías, hablando con los docentes, con los estudiantes, con directivos, con autoridades, etcétera, etcétera. La categoría de enseñanza poderosa, desde el punto de vista de la construcción en la investigación es un proceso un poco diferente porque tuvo que ver con hablar con un montón de gente y preguntarles sobre aquellos docentes que les habían cambiado la vida. Y seguramente, ni bien digo esto, ustedes pueden empezar a pensar en los docentes que les cambiaron la vida a ustedes y que hacen, que hicieron, entre otras cosas, que siendo un Viernes a las 8 de la noche, mientras la profe Miriam Prado está cocinando, está acá participando de esta actualización. Hay algo de esos docentes que hicieron en nuestro caso que eligiéramos estas carreras, que dedicáramos tanto, tanto esfuerzo y compromiso a este trabajo que tenemos. Bueno, cuando le pregunté a la gente... Eh, qué les pasaba con este recuerdo, empezaron a aparecer ciertos rasgos y esos rasgos son los que quiero comentar en este momento. Los docentes dijeron respecto de sus docentes memorables, las personas que entrevistamos dijeron respecto de sus docentes memorables, que enseñaban una versión del campo de conocimiento del área de contenidos que era actualizada que estaba planteada e inscripta en un momento de la historia, que tenía que ver con las preguntas abiertas de ese campo en ese momento. Y, y esas preguntas son las que justifican que se siga construyendo conocimiento en ese campo. ¿no? Pensaba, por ejemplo, en estos días donde vimos estas imágenes increíbles del universo a partir de este telescopio, todo lo que significa en términos de construcción de, de conocimiento disciplinar en diferentes campos, por ejemplo, el de la astronomía. Eh, y entonces, eso es conocimiento vivo. Quienes hablaron, reconocieron a sus docentes memorables, dijeron que transmitían esto, el conocimiento vivo. Bueno, ahí ya están recordando algunos de sus docentes memorables hay un segundo rasgo de la enseñanza poderosa que tiene que ver con reconocer que esos docentes además nos enseñaron a pensar al modo de una disciplina en el modo de una disciplina no, no es lo mismo pensar en términos de geografía que pensar en términos de historia o pensar en términos de matemática hay modos de abordar las cuestiones, de formular las preguntas, de validar las construcciones que se hacen, que son propias de ese campo. Y este es un segundo rasgo de la enseñanza poderosa. Hay un tercer rasgo que suelo decir tiene una gran coincidencia con el pensamiento de Jerome Brunner y que indica que esos docentes memorables nos enseñaron a mirar desde diferentes puntos de vista, no pensar que había un solo modo de abordar las cuestiones, sino a mirar desde más de un punto de vista, reconocer que en las áreas hay tensiones, hay debates, hay discusiones, que lo que hoy se piensa respecto de un tema no necesariamente es lo que se va a pensar o a creer dentro de unos años, y entonces poder mirar desde esas diferentes perspectivas. La enseñanza poderosa además tiene un rasgo que probablemente es el que más me interesa, que es que en términos de la formulación de la propuesta, ofrece un diseño que es original, no es el de la tradición heredada. Si lo pensamos en términos de lo que denomino la hegemonía de... La enseñanza clásica no sigue esa cadencia de la enseñanza clásica que tiene que ver con la explicación, la aplicación, la verificación a través de las evaluaciones, sino que irrumpe en eso. Y el diseño de la práctica de la enseñanza es original. Puede empezar por cualquier otro lado, por ejemplo, en la calle, yendo a buscar cosas, ¿no? Y a partir de ahí hacer una propuesta didáctica completamente diferente. Pero además, como quinto rasgo, esa propuesta didáctica está construida en tiempo presente. Eso quiere decir que la clase que pensamos para hoy, que diseñamos para hoy, es para hoy, no sirve ni el año que viene, ni el otro, ni el otro, porque hay algo de esta enseñanza poderosa que se inscribe en su tiempo, que es propia de su tiempo, que tiene que ver con lo que está pasando hoy en la calle, con los, las discusiones que se están dando, con la agenda de las políticas públicas, con la agenda instalada en la opinión pública, para criticarla, para desarmarla, pero reconoce eso, reconoce que hay una contundencia de la realidad que va mucho más allá del aula y que tenemos que poder reconocerla y construir con esto. Y finalmente, la enseñanza poderosa en, esta, en estos reconocimientos que hacen quienes recuerden a sus maestros memorables, nos conmueve, nos conmueve profundamente, hace que salgamos del aula distintos de cómo entramos. Nos dejan marcas que nos acompañan durante toda la vida y para quienes acá estaban pensando ya y nombrando a sus docentes memorables lo que podemos decir es que todavía los recuerdan por eso por esa enseñanza, por esa profundidad de lo que generaron en nosotros que todavía vive en nosotros siendo viernes creo que es un buen momento para honrar a nuestras maestras y nuestros maestros memorables y para no perder el eje y ustedes dirán ¿Por qué en este momento de, esta, de este módulo, de esta actualización estamos hablando de esto? Porque esto es lo que verdaderamente importa, que podamos poner todos los atravesamientos de la tecnología a disposición para construir las mejores prácticas de la enseñanza, esas que nos conmueven, esas que nos transforman, esas que nos hacen ir a lugares donde nunca pensamos que podíamos llegar. Y la tecnología tiene que ver con ese atravesamiento, es para eso, es para que logremos que nuestros estudiantes quieran estar en clase, vivan inspirados, no se vayan, no se nos pierdan y que en ese acto, se conviertan, por supuesto, en sujetos que pueden generar sus propias transformaciones. Este es el corazón del tema, la práctica de la enseñanza que podemos generar, todo lo poderosa que puede llegar a ser, trabajando mucho, como hacemos siempre, pero además revisitando, reconstruyendo, inspirándonos, colaborando, pensando que esa enseñanza poderosa está acá, en, en nuestras manos y sobre todo en nuestras manos entrelazadas es algo que sí podemos crear bueno voy a ir dejando por acá este día, estos vivos son de lunes a viernes, gracias Andrea por preguntar seguimos eh, con el próximo módulo en esta misma galaxia en esta misma actualización para quienes la están cursando nos reencontramos por acá el lunes a las 8 de la noche de Argentina. Muchísimas gracias y qué bueno que sigan recordando a partir de esto a sus docentes memorables, que valga como homenaje y como homenaje también para quien fue la maestra de tantos de nosotros quienes nos dedicamos a la tecnología educativa, Edith Litwin. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho, nos vemos el lunes.